Ya. Entonces, retomo esta parte, ¿por qué es fundamental que ustedes entiendan que la constitución del año 79 es la única constitución legítima ¿no? que hay en el Perú? Fíjense, en, en, en el Perú hemos tenido más o menos 12 constituciones. Y otros reglamentos y la constitución de Cádiz, pero que eso no me ocupa. Nosotros empezamos con la constitución de 1823, que es producto de una guerra ¿no? de independencia. No es producto de una revolución. Entre una revolución y una guerra hay mucha diferencia. Esto fue una imposición, ¿no es cierto?, de los libertadores tanto de la corriente del, del sur con San Martín, como la corriente del norte con Bolívar porque ellos sabían ¿no es cierto? que si el Perú no era independizado corría en peligro la independencia de las otras naciones, Chile, Argentina la Gran Colombia en esa oportunidad lo que es Venezuela Colombia y Ecuador en estos momentos eso fue una imposición una mala copia de los modelos españoles y franceses de 1793-92 no, la constitución de mil es, es imposición del militarismo la constitución de, de 1826 fue una constitución producto de un dictador esta es una dictadura, la dictadura de Bolívar imposición el caudí o sea, él quiso que Perú tenga una constitución vitalicia donde él era el amo y señor per seculan seculorum pero eso duró poco porque acá acá, cuando hubo problemas en Gran Colombia, Colombia este, Bolívar tuvo que regresar acá se restauró o sea, hay un precedente, se restauró la constitución de 1823. Esta de acá dejó sin efecto la 26. Fíjense. O sea, cuando nosotros hablamos de la restauración, no estamos hablando sueños. Esto ya ocurrió en el Perú, en la historia del Perú. 13. Con la constitución de 1823. 829, ¿no? que fue una imposición del militarismo la constitución de 1834 que fue la imposición de los bolivianos ¿no es cierto? Santa Cruz Santa Cruz, partió el Perú en tres el Estado no peruano, el Estado de, este, el Perú, el centro y el Estado sur peruano y, y Bolivia propiamente, o sea el, nor, el Estado no peruano, Perú que era todo el centro y la parte del sur y Bolivia los tres estados esto fue una imposición acá no entraron las masas no, no salieron a marchar nadie ¿no? esto duró lo que duró la, la confederación la constitución de 1839. Es la constitución que pone Gamarra. Esta es la de Orbegoso, la de Orbegoso, esta es la de Gamarra. Que fue imposición del militarismo. O sea, es la decisión del caudillo, y del dictador que quiere tener su constitución con su nombre. Sexta constitución, la constitución de 1856 que se produce luego de la, de la guerra civil interna entre Castilla y... imposición del militarismo. La séptima constitución, la constitución de 1860, que fue la imposición de Castilla, de Caudillo. La constitución de 1867 que fue producto, no es cierto, de un golpe de Estado. Es la constitución de, de Ivango, Manuel Ignacio Prado y Vivanco. Y, y Esta constitución pretendió suplantar la constitución de 1860, pero ¿qué pasó acá? Esta constitución fue anulada porque se resta, restituyó la constitución de 1860. Ahí tengo los decretos, ¿no es cierto?, por los cuales se restituye la constitución que había pretendido ser derogada. Van dos precedentes, ¿no? El caso de la constitución del 79 sería el tercer, el tercer caso, ¿no?, en la historia constitucional del Perú. Octavo, octavo constitución, la constitución de 1920 que es la constitución de Leguía. Constitución de Leguía. ¿Qué cosa fue eso? Fue una imposición del dictador de Leguía. Imposición de Leguía. ¿Para qué? Para hacer un régimen dictatorial que se llamaba el Onsenio. No Bueno, la constitución de 1933 fue imposición de los militares Sánchez Cerro da el golpe, el, no, no es golpe de estado es un cuartelazo, o sea tres, cuatro comandantes capitanes en Arequipa dan un cuartelazo el 28 de agosto de 1930 y traen abajo a la a la dictadura de Leguía. imposición de los militares Continua. Esta es la última constitución que hubo y la décima, ¿no es cierto? La décima sería esta, ¿no? La constitución de 1979. ¿En qué se diferencia esta constitución de las otras restantes, de las nueve restantes? En que esta constitución no fue imposición de un militar, no fue imposición de un cuartelazo, no fue un golpe de Estado. Al contrario, fue una constitución contra los militares, contra el poder que tenía la Fuerza Armada, contra la dictadura militar. ¿Cómo es, no es cierto, cómo es que se da la constitución de 79? El problema surge a partir del golpe del 29 de octubre, de agosto de 1975. Acá surge el problema, ¿no? Acá se cancela, ¿no es cierto?, la, el, la, la mal llamada Revolución Militar, porque Morales Bermúdez, Francisco Morales Bermúdez, da el golpe de Estado y saca del poder a... el presidente de esa época, el general Juan Velasco Alvarado. ¿Y cuál era el problema? El problema era muy simple, ¿no? Y acá está, ¿no? Y le voy a hablar siempre con evidencia. El gobierno militar había dejado de lado la constitución de 1933, con el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968, ¿no? Y empezó a gobernar con... Este, Esta era su constitución, acá dicen, <coughs> estatuto del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, decreto ley 17063. ¿Ok? Se la norma fundamental, ¿no? Que usaron los jueces, este, los, los fiscales, los ministerios para gobernar el Perú desde 1968 hasta 1980. O sea, durante 12 años se gobernó con este estatuto. Donde acá se decía claramente, ¿no? Que la fuerza armada era el gobierno, el poder y que se gobernaba, digamos, en función de un comando, una, lo llaman Junta Revolucionaria, integrada por el jefe de la Marina, el jefe del Ejército, el jefe de la Aviación. Entonces, eso, esa es la, la Junta Revolucionaria, es una suerte de, de parlamento, ¿no? que da las leyes, etc. etc. Entonces, da el golpe de Estado por Bermúdez, y aquí viene el problema. ¿no? El, el, el Plan Verde, ¿qué cosa decía? La Fuerza Armada tenía que quedarse por 20 años. Así como Dina Boruarte dijo, me voy a quedar hasta el 2026, ellos decían, bueno, ya no vamos a ir en el, el, el, el año de 1995, no deciremos. No querían dejar la mamadera. Pues. Entonces, este toda la sociedad política, todos los partidos políticos, todos sin excepción, dijeron que no, ya era suficiente 10 años de gobierno de los militares, y el país estaba destrozado económicamente como lo está ahora, entonces los militares dijeron que no, tenemos las bayonetas, tenemos los tanques, Así que ustedes tienen que obedecernos a nosotros. Era una dictadura, señores. Secuestró, mató, se violó derechos fundamentales, se deportó. ¿Se podía vivir en esa dictadura? Evidentemente, para una persona racional no es imposible. Entonces, ¿cuál fue la vanguardia acá? Y Eso yo he sido actor, ¿no es cierto? He sido parte de esa historia. Era un adolescente. Me acuerdo perfectamente bien. Mi primera incursión en la casona. Yo no conocía la casona una vez. Me llevó mi tío, que era profesor en la casona. Y primera vez que entraba a San Marcos, ¿no? Y la, la pileta, ¿no? Ahí el patio donde estaba, donde estaba derecho. Y me dijo tu tu bisabuelo ha sido rector de esta universidad, me dijo. eso me quedó grabado en la cabeza. Que de todo esto le dije, sí. Entonces pasé por toda la casa. nunca había visto la, la casa. tenía 14 años, sí. No había antes de ingresar a la universidad. Entonces, amargos, la vanguardia, ¿no es cierto?, de, de este movimiento, fue un movimiento político, ¿no es cierto?, de protesta. Empezó así como protesta social. Y la vanguardia eran los estudiantes universitarios, los trabajadores, y luego se unieron los pobladores, y luego se unieron los campesinos, ¿no? Y luego se unieron... Los ambulantes, ambulantes, las madres, ¿no es cierto?, de los pueblos jóvenes, o sea, todo el pueblo, señores, empezó a tomar conciencia de que era necesario sacar a los militares. de los movimientos de protesta social que sería el objetivo esto en un primer momento esto se convirtió, no es cierto en un segundo momento ya en un movimiento político un movimiento político antidictatorial dos, dos fases o dos momentos para no copiar a los militares un movimiento de protesta social un movimiento político antidictatorial, esto lo empezó la izquierda y luego se sumaron acá la derecha, se sumó el APRA, la acción popular, el, el movimiento pradista y toda la derecha, porque la, lo que nos unía en esos momentos era que se vayan los militares, y los militares no se fueron porque quisieron en una conversación de café en una en una mesa de diálogo como quiere creen muchos tontos ¿no? no, no en una mesa negra, no, no, los militares se fueron porque la protesta, el movimiento fue tan radical tan violento el, el único que no participó a, a este fue el señor Luminoso el señor Luminoso se escondió como avestruz. no intervino el resto de la izquierda sí, hasta los se entraron en entonces no se desató un movimiento de protesta con paros, huelgas, marchas. Pero paros de verdad, paros nacionales, porque en esa época todavía había industrias, había fábricas, había obreros. Ahora no hay obreros. Y ellos salían por convicción, no salían porque se les paga 40 soles diarios, 50 soles diarios. Y no necesitaban, no necesitaban ser alojados en un hotel, en el campus, no, no, no. Todos sabíamos, porque nos metíamos en esa, en esa época. Y los estudiantes sabían que podían ser secuestrados y podían ser desaparecidos. Te ponían una capucha en la cabeza, te metían a la maletera del patrullero y ¡chao! Aparecías de allá este, en Argentina, en Jujuy. Aparecías en México. o Aparecías en una fosa común. Esa era la lucha antidictatorial, no las cobolladas que hacen ahora. ¿no? Era un cuerpo a cuerpo con los militares, con el ejército, con la marina. Entonces la presión, ¿no es cierto?, hubieron más de un centenar de muertos. Desaparecidos, deportados. La pregunta era, esto empezó en el 75, preguntan, siguió el 76 siguió el 77 los militares no aguantaron dos años de, de protesta entonces ellos se proyectaron ¿no? si seguimos así vamos a seguir el 78, el 79 el 80, era una guerra prolongada era una guerra de trincheras no era una guerra de posiciones y cada vez más se sumaba más, más gente a la protesta antifactorial. Entonces, los militares hacen su evaluación como la están haciendo en estos momentos. Porque en realidad la, la, la señora Boluarte no conoce estas cosas. Ella es una simple abogada de registros públicos. No sabe cómo es el, la lucha política, ¿no? la forma de manejar la inteligencia, los escenarios políticos en un país. El que conoce es Otárola, porque Otárola es el que tiene tras de sí a todos los militares humanistas que lo están apoyando. Humanistas, porque él ha sido ministro de Humala, de, de Ollanta, su ministro de defensa, o sea, conoce más o menos del teje y maneje el que gobierna es Otárola con la máscara este, de Dina Boluarte, votaron con los mandos castrenses. Entonces, ellos están manejando la situación política de nuestro país, la situación política militar de nuestro país. Y el asunto se les ha desbordado porque ellos no han sabido tomar las decisiones políticas, no de, no de represión política, porque este es un asunto político. Y cuando se ha producido las muertes en Puno, en Juliaca, en Andahuaylas, en Ayacucho, en Lima, ya las cosas están en un camino sin retorno. Y a eso se ha sumado ahora, ¿no es cierto? La burla, ¿no es cierto? Del Congreso de la República. Que el objetivo, ¿no? Ofir récord, ¿no es cierto? De muchos, no de todos. Manifestantes y la quema del Congreso. Esa va a ser la reivindicación, según ellos, por la muerte de los cerca de 60 peruanos que tienen estas protestas. Y ellos son conscientes, ¿no es cierto?, que en esa refriega van a caer más hermanos. Ellos dicen que van a asumir ese costo. Porque la lucha política se está desbordando. Acá no es una lucha por la toma del poder, como creen algunos senderistas, alguna gente que está despistada. No, no, no, no, no, no es la lucha por, por la revolución socialista, social o comunista, como dicen otros despistados. No, la lucha política fundamental es una lucha hoy, no, no ayer, porque el escenario va cambiando. Factores económicos Sociales de abandono, ¿no es cierto?, de la gran población del sur del Perú, con demandas contra la discriminación, el menosprecio, la burla. Los hermanos del sur, los cuneños. Porque en su concepción, a ellos no les interesan las elecciones, señores, si bien esto, no les interesa la Asamblea Constituyente. En el pensamiento andino, yo he estado haciendo trabajo de campo en Ocongate, en Espinar, en Melgar, en Ayabiri. conozco esa zona. En el pensamiento de ellos, es mucho más ofensivo, ¿no es cierto?, la mentira de una autoridad, el insulto de una autoridad, que una asamblea constituyente, porque ellos no entienden qué es eso. Acá, este problema no lo van a arreglar los abogados ni los militares. Es lo primero que, que tendría que entender la señora, pero no, no va a entender, pues. ¿Hay solución a este problema? Sí hay solución. Y comprobada históricamente. En movimientos, revoluciones mucho más curentas que la nuestra. Porque en política siempre tiene que haber una solución. Si no, estamos ingresando al exterminio, a la disolución de esa sociedad. Como en el caso de Prusia, ¿no? Prusia fue una división política. A Prusia le desaparecieron porque los aliados consideran que era la fuente del origen del nazismo, el nazifascismo en Alemania, ¿no? Entonces hay que desaparecerla, pues. Entonces, ¿hay salida? Sí hay salida, pero yo no se la quiero decir, señores. Que la salida más fácil en estos momentos que la derecha está buscando, porque ya está claro el escenario, no se engañen ustedes, ya está claro el escenario, la ultraderecha, la derecha quiere que Keiko Fujimori sea la presidenta de este país. Y para eso necesitan colocar a José William como presidente de la República. Y con eso preparar el gran fraude electoral para colocar a esta señora. Y creen ellos que con que con la en la presidencia van a gobernar durante 10, 15, 20 años más. Pero están equivocados, pues. Porque van a desatar una guerra civil mucho más curenta que la actual. Porque no va a durar la señora esta, Keiko Fujimori. Porque ni su padre pudo durar con todos los aparatos de represión, con el saqueo de la... Miren, si Fujimori no hubiese vendido la, las empresas públicas, no hubiese privatizado, Fujimori hubiese caído del año 93, 94. Porque lo que le dio sostén financiero, el colchón financiero a Fujimori fue la venta de las empresas, la privatización. Porque Con eso hicieron el carrusel, con esa plata simularon pagar la parte del la adido y luego la, le volvieron a apretar dinero al Perú con el acuerdo break. Pero ahora no tiene esa capacidad porque no hay empresas por privatizar en el Perú. Salvo Cedapal y Petro Perú. Pero eso no, no va a ocurrir porque la gente se le iría encima a la señora, la colgaría. Porque cuando los limillos se despiertan, acuérdense, hay un antecedente de los hermanos Gutiérrez 1872. Cuando los hermano Gorriles dieron un golpe de estado y mataron al presidente José Balta acá en Lima. Los cuatro, los, los cuatro coroneles, Marceliano, Gutiérrez y compañía. El pueblo de Lima, al enterarse que habían matado al presidente. Se metió a Palacio de Gobierno, se, mató, se metió en el cuartel de Santa Catalina, lo buscó y los mató y los colgó en la, en la catedral. Vean la, la foto que están ahí en el libro de Jorge Basadre. Cuando los limeños se, se despiertan, ¿no es cierto? La cosa tiene otro cariz. Entonces, este, los militares están, están en un error porque se están dejando llevar de la mano por las grandes corporaciones que creen que con la señora van a, van a seguir robando este país con su constitución del año 93. Entonces, termino esta parte, señores. Entonces, esta constitución no fue una imposición de Morales Bermúdez, de los mandos militares, no, no fue una imposición de los grupos de poder económico, no fue de la sociedad de la industria, de la sociedad de minería, no, fue una Constitución impuesta contra el poder económico, contra el poder militar. Es la única Constitución democrática que ha tenido el Perú. Porque el resto de constituciones que se han señalado han sido imposición de los militares, de los caudillos, de los generales. ¿Para qué? Para desde el poder cambiar la Constitución. La única que se, que se redactó y se efectuó contra el poder, desde abajo, de abajo hacia arriba... Fue esta Constitución. Y no es porque, como con este personas desinformadas dicen este, que yo soy aprista porque esa Constitución este, la, la firmó ella de la Torre. No, señores, y hagan abstracción de ella de la Torre, si el señor estaba moribundo en esa oportunidad, el señor no participó. Sino que esa Constitución fue producto de una transacción política, ¿no es cierto?, hecha por gente que conocía de teoría política, se trajo lo mejor de la Constitución italiana, la portuguesa, la española, la alemana, la, la norteamericana, la brasileña, y se logró hacer un texto, ¿no?, aceptable, equitativo, de una economía plural. Bueno, eso se lo explicaré en otra oportunidad, pero lo, lo que quiero rescatar acá es que esta constitución es la única que tiene legitimidad política, legal, histórica, social. Y nadie nos puede decir a nosotros que es una constitución chavista, como atacan ahora, que Cerrón que quiere traer la constitución chavista. No, no. Porque una nueva constitución que, que se quiera hacer en el futuro no va a ser superior a esta. Se lo digo porque yo he estudiado más de... Entonces, entenderá de constituciones. Tiene esa constitución derechos sociales, económicos fundamentales para que los peruanos puedan industrializar este país, para que se pueda vivir con mayor dignidad. ¿Ya? Esa es la razón fundamental. ¿Y por qué? La segunda razón. O sea, tiene legitimidad, y segundo, ¿no es cierto? porque nos va a permitir recuperar todo lo que se nos robó desde el año de 1992 con el golpe de estado del 5 de abril. Porque esta constitución tiene que declararse nula, no tiene que derogarse. Tengan mucho cuidado. No, no, no, no se va a derogar la constitución del Fujimontesinite del 93. Se va a declarar nula y se va a restituir la vigencia del de año 79. Entonces, los recursos naturales, las minas, el gas, las empresas públicas que fueron malbarateadas, que fueron regaladas, se recuperan sin necesidad de hacer juicios ni ir a los tribunales internacionales. No hay si hay. Todos los problemas se, se tienen que resolver aquí en el Perú, en la Corte Suprema o en el Tribunal Constitucional. No hay contratos ley. Todos los contratos, si sí, afectan el interés público, tienen que ser objetos de, de una suerte de revisión. Eso está en nuestra, en nuestra legislación. Eso se llama, en derecho, se llama cuando un contrato tiene lesión, se puede revisar, pero en este país, en el Perú, ni en Estados Unidos, existe esa, esa, esa figura del contrato a ley. Ni en Chile. Es una monstruo. Usted no se encuentra, es una monstruosidad. Nos tienen ahorita cerca de demandas por 40 mil millones de dólares en el CIAD. Nos ha demandado O oh, de fecha. Encima de que nos ha robado 40 mil millones de dólares, nos ha demandado por 6 mil millones de dólares adicionales. Todo porque lo permite esa constitución, lo autoriza. Entonces, este, podemos recuperar esa constitución. En, es este, en la única constitución, ninguna de las 12 constituciones tiene cláusula pétrea. Es la única ¿Y cuál es la virtud de la cláusula pétria? Es que la hace inderogable. ¿Hasta cuándo? Hasta que se siga el trámite que fija la propia norma, el artículo 306. En el 306 está la forma cómo se debe modificar esa constitución del año 79. O sea, hay argumentos y argumentos. ¿No? Y hay un pasaje de Rousseau que dice, no no se nos quiero, no los quiero aburrir una norma como la constitución del año 93 todavía se aplica, se cumple, ¿no es cierto? porque esa constitución o esa carta o ese documento como dice Borea se aplica por la razón, no por, no por la razón de derecho, no por el, por, por el jure, sino por el factum, por la fuerza pero dice Rousseau en el contrato cuando desaparece la fuerza entonces ese acto no tiene existencia no tiene validez lo que no sucede es un acto de jure. El acto de jure permanece. Entonces, esa Constitución este del año 93 va a ser anulada por un gobierno patriótico. Yo lo haría en el acto. Y ni el Tribunal Constitucional, ni el Congreso, nadie podría hacer nada. Porque si quisieran hacer algo, ellos estarían curso en un delito. Y lo único que tienen que hacer es cumplir. Con el precepto constitucional. ¿No? ¿Qué significa? ¿Qué cosa? La consolidación del tracto jurídico constitucional desde el año 79 hasta la fecha. Esa es la legalidad. Esa es la constitucionalidad. Esa es la convencionalidad. Porque la constitución del 93 es nula, irrita, espuria, inconvalidable. ¿Por qué? Porque nace de un delito y todo, todo acto ilícito que nace de un delito no genera derechos. Para que entiendan, si ustedes tienen una casa y a, le invaden su casa, lo sacan a ustedes de su casa y los usurpadores venden su propiedad a terceros con documentos fraudulentos y logran inscribir la transferencia en registros públicos, esa transferencia, esa compraventa es nula ex-oyure, por más que esté registrada, por más que esté escrita. ¿Por qué? Porque eso proviene de un delito. El artículo 100 del Código Penal señala claramente la nulidad de todos los actos con posterioridad a la convención de un delito. Es una nulidad. Y soyure, sino que esta, esta gente no sabe, no conoce o oculta este hecho para que ustedes no entiendan esto. Entonces, amigos, termino esta parte y finalmente unas 10 preguntas. Y la parte que nos interesa ¿no? del movimiento ¿no? que, en el que estamos nosotros. A ver, señores. ¿Qué más? Una reforma constitucional no puede cambiar el artículo de la Constitución. No, escúcheme, este, hay, tres, hay, tres, hay tres opciones acá, ¿no? Hay tres opciones con esta Constitución fugibonteñista. La primera que, que, que pregunta a toda la ultraderecha, todos los promercados, a todos los neoliberales, liberales, diciendo, hay que hacerle reformas. no, Hay que hacerle reformas y la actualizamos. ¿no? La segunda opción que, que dice, no, no, esta no, hay que hacerle una, una nueva, toistita nueva, digamos, una asamblea constituyente, que durará como en Chile, cuatro, cinco, seis, siete años mientras el pueblo se muere de hambre. Y no se sabe, ¿no? Porque nadie es pitonizo para saber qué va a tener esa nueva constitución. Y la tercera opción que nosotros decimos, ni reformas, ni enmiendas, ni nueva constitución. Primero hay que restaurar esta de acá, porque ya está hecha. Es un Mercedes Benz de, último, de última generación que está ahí en la cochera, sin usar, por intereses una vez que esto se haya restituido y hayamos recuperado todo los, el patrimonio nacional, 100 mil, 100 mil millones de dólares, entonces nosotros podríamos recién decirlo, ¿no? vamos al referéndum a una asamblea constituyente que el pueblo diga si quiere esta constitución o quiere otra nueva, perfecto pero esta del Montesinos ya está liquidada, sepultada. esto no existió en nuestra historia constitucional esto no, jamás, así como no tiene firma esto desaparece de la vida política nacional entonces vamos a ver ¿quieren esta o quieren una nueva? ya, si quieren una nueva, que el pueblo hable porque el pueblo es el poder supremo ¿no? ¿por qué Bermejo y otros de izquierda no hablan nunca de restituir la Comisión nacional? es bien simple pues no quieren esto porque ellos quieren una constitución de tipo cubana, una constitución dictatorial ¿no? Donde que ellos quieren hacer un remedo, ¿no es cierto?, de lo que se hizo en Chile. La historia nos ha demostrado ¿no? que todas las posiciones ultras son negativas. Ellos quieren quedarse en el poder. Yo no soy, este, yo soy un tipo pluralista, soy un, dem, soy un demócrata, ¿no? yo creo en la alternancia del poder. Ellos quieren llegar al poder y no moverse de ahí, y poner al partido comunista o a, o a su secta para gobernar, digamos, este... Este, de manera vitalicia esa es la diferencia con, con Serrón y con, y con, y con este, Bermejo porque Serrón tiene una formación cubana, Serrón es casi un agente cubano acá así como Toledo, escuchen bien, era un indio un indio es la palabra, yo soy Serrano, yo soy Cholo yo soy Aymara, yo soy Huanca ¿Cierto? Por mi sangre corre chicha de jora, no corre whisky. A Toledo lo capturaron, le lavaron la cabeza, en Chimbote, los cuerpos de paz. Cuando él baja de la, de la sierra a Chimbote, los agentes norteamericanos de la CIA buscaban gente para llevársela a Estados Unidos y cambiarle la mentalidad de darle una educación. Toledo jamás fue economista, entiéndanse, fue una gran estafa, así como Hernando de Soto no ha sido economista. Toledo estudió en Stanford, jamás estudió en Harvard. Estudió una especialidad que se llama Economía de la Educación, que no es la carrera de la ciencia económica, no es la carrera del economista, es una especialidad de educación pero estrafó acá en medio mundo, ¿no? haciéndose pasar como economista. Yo soy economista, entren a la página del Colegio de Economistas de acá del Perú, entren a su negocio, ahí, está, ahí están mis títulos registrados. Entonces la concepción de, de Cerrón, porque es un cuadro formado por el Partido Comunista Cubano en las escuelas comunistas cubanas, es una concepción post-soviética, ¿no es cierto? Revisionista de, de, del marxismo-leninismo. Su, su versión, su, su óptica, no es una versión senderista, por eso se equivoca. Cerrón eh, tiene una visión distinta del, del, del, del, del comunismo senderista, porque ambos son comunismos. Eh, la, la versión de Cerrón es del marxismo-leninismo soviético cubano, y la versión de Aguilar Guzmán y todas las sectas, todos los grupos que hay de Sendero, es la, la versión del marxismo-leninismo-maoísmo militarista. Entonces ellos, ellos quieren tomar el poder y quedarse ahí, forzando una opción, digamos, este violenta. O sea, en el fondo, a pesar de que hablan de las pelotudeces democráticas, ellos no son demócratas, porque ningún comunista, digamos, tiene sentido de la moral, sentido de la ética son mitómanos mentirosos por naturaleza, todos los hombres, todos los seres humanos son utilizables, así como lo son para los neoliberales, todos ustedes, por eso los humanistas tenemos otra visión, para nosotros el ser humano no puede ser manipulado, no puede ser instrumento de, del político, del poder